¿Conoces tus derechos como aprendiz? El acuerdo 007 del 2012 adopta el reglamento del aprendiz donde se establecen los derechos, deberes e incentivos para el aprendiz. Derechos del aprendiz SENA El derecho es la potestad que tiene el aprendiz de gozar de libertades y oportunidades sin exclusión por razones de género, raza, origen familiar, discapacidad, nacionalidad, lengua, religión, opinión política o filosófica. Principalmente todas las personas tienen derecho a la educación y el desarrollo de su personalidad, garantizando a su vez su desarrollo armónico e integral. Los derechos del aprendiz Cena durante el proceso de aprendizaje son Recibir formación profesional integral, acorde con el programa a desarrollar y al crecimiento y desarrollo armónico de sus dimensiones humanas. Recibir, al iniciar el proceso de formación a través de la inducción, la información acerca de la naturaleza de la formación profesional integral, de la estructura, organización y funcionamiento del SENA, de la regional y centro, además de la proyección socioeconómica de la ocupación u oficio de su interés, donde estén incluidos contenidos de gestión tecnológica, conocimiento del entorno, aporte a la productividad y competitividad, la concertación de la ruta de aprendizaje, particularmente debe conocer el reglamento para aprendices de SENA y toda la regulación frente a sus derechos y deberes, al comportamiento y participación dentro de la comunidad educativa. Disponer en el centro de formación de los recursos físicos, didácticos, técnicos, tecnológicos y bibliográficos requeridos para su proceso de formación. Utilizar las instalaciones y la dotación del centro de formación o de otros ambientes educativos donde la entidad desarrolle acciones de formación, de acuerdo con la reglamentación respectiva. Para programas de formación con modalidad virtual, el SENA dispondrá a través del ambiente los recursos requeridos para el desarrollo de la formación. Recibir por parte de la comunidad educativa, orientación académica y actitudinal, que estimule el desarrollo personal y promueva la convivencia social. Ser escuchado y atendido en sus peticiones respetuosas por parte de los directivos, instructores y personal administrativo, ante las dificultades que se puedan presentar en su proceso de formación. Exigir alto nivel académico, estrategias y metodología basadas en la construcción interactiva del conocimiento y participar objetivamente en el mejoramiento continuo de los instructores a través de los procesos de evaluación. Recibir la certificación que le corresponda, una vez aprobada en forma satisfactoria el programa de formación. Ser evaluado objetiva e integralmente con base en los criterios de evaluación y la ruta de aprendizaje. Solicitar de manera respetuosa la revisión de las evaluaciones correspondientes si considera que el resultado no es objetivo, siguiendo el procedimiento establecido en este reglamento. Recibir trato digno y respetuoso por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa. Expresar con libertad su pensamiento, conocimiento e ideas en el marco del respeto hacia los demás.